Bueno, en nuestro caso, ahorita nos está afectando demasiado, ya que van a salir unas consignaciones. Entonces, con el nuevo proceso penal que, que se está llevando apenas que le están implementando, eh, estamos teniendo muchos retrasos con los, ya que lo, ya que el MP no le ha todavía como que dado una respuesta al juez en, que, en, en dónde se va a quedar o en, en el fuero federal o, o en el Estado. Entonces, este, ahorita eso es lo que nos, nos, está afectando, nos está afectando mucho. Se supone que ya va a quedar como que en el Estado, que es lo que nosotros no queríamos, porque pues nuestro caso es de Veracruz y es mucha la corrupción que hay. Entonces, sí nos da miedo que esto nos llegue a... Bueno, que la corrupción más bien llegue hasta el juez y nos afecte totalmente en el, en el caso. Bueno, en, en, en nuestro estado, o a lo mejor en la mayoría, sí hay mucha corrupción por parte de, de los MPs, de los investigadores. Entonces este, sí puede retrasar muchas, muchas cosas y además se pierde mucha evidencia. En nuestro caso igual, este, mi novia antes de ser asesinado alcanzó a tomar una foto de las de las placas del carro que los iba siguiendo y, y esta foto nunca apareció en su celular la tarjeta, la, la, tarjeta, la memoria y todo lo borraron de, del teléfono cuando los teléfonos llegan acá a Seido este, venían limpios también entonces sí, afecta mucho